Si sí, un día, gris, vas por la cantera de Iris y ves una manta, mugrienta, caminándose. no te asustes, no es la muerte, no grites, no son dos pies, es la vieja que va decrepitando, oh. va por las calles, vieja borracha, decrepitando, y tú la vas a ver, hey. decrepitando. Va por las calles viejo borracha de picando, Y tú la vas a ver Bebe leche cortada Come comida podrida Pero como no todo iba a ser coser Ahí va un chiste Esto es un presentador borracho Que llega a un casting de Operación Triunfo Y dice De aquí para la derecha Sois todos unos impresentables Y de aquí para la izquierda no veréis ninguno para nada. Toda la gente toda cabrada. Pero qué dices, no sé qué, pero qué dices. No se me junten, no se me junten. <risa> ya veo que no se tiene ninguna gracia. Antes del chiste me pareció buenísimo. Es que los chistes si se explican ya dejan de tener sentido. Y sí, es que es un proceso muy complicado el montar un puesto porque al lado de un río y con el viento nunca se sabe los agentes adversos lo que va a pasar. Entonces hay que tomar todas las precauciones posibles. Pinzas, alfileres, de todo hay que poner. Bueno, por una parte, estoy aquí en representación de Aguacate Vudú que nos dedicamos a hacer serigrafía manual y tenemos para ofrecer cuadros, bolsos muy prácticos para ir a la playa. Tenemos diferentes camisetas, algunas solo estampadas y otras estampadas y pintadas a mano. Y como último estrella de nuestra primera serie, Aves y el mundo marino, hemos realizado unos cuellos también. Respecto nada al cubo, tenemos otro tipo de cuellos, cada uno distinto del anterior y con un detalle, como botones o broches, estos fueron teñidos a mano, fundas de mechero, setas para no perderlo nunca, tenemos también unos broches, Termo fijados con piezas, lo podemos hacer de cualquier tipo de dibujo, se hacen por encargo también, anillos variados, algunos de alambre, otros de fieltro, la sección miscelánea que consta de bolsos inneceseres con vinilo, y carteras de cinta y, y pulseros de chapa. No podemos olvidarnos de las faldas musgueras, ideales para bailar y para todo tipo de espectáculos. Tienen personalidad propia y una vez que te la pones, ya no puedes parar de moverte. Haces una demostración de cómo se hace el bien. Para la danza del vientre también las utilizan mucho. Muy bien, ya, ya me la dicho. Es un placer participar en el Puente de Artistas con esta música de fondo y las vistas de, del agua que refleja las tonalidades verdes que a mí tanto me gustan, me cautivan. Así que espero que nos pasemos una tarde muy amena y que disfrutemos todos del magnífico espectáculo espectáculo que es el comercio y el capitalismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?